horoscopo de libra para hoy 17 de marzo de 2018 hoy sentirás presión entre adentrarte en las obligaciones profesionales y las personales tal vez te pidan que te quedes a trabajar hasta tarde pero tenías importantes planes con tus seres queridos te sentirás en conflicto al tener que elegir lo mejor para ti tiendes a dejar que el trabajo se intrometa en tu vida hogareña demasiado